Hola amigos de YouTube, les saluda de nuevo su amigo Daniel González y bueno, se preguntarán por qué no he subido últimamente videos o a, lo, o a lo mejor ni cuentas se habían dado pero he tenido bastantes problemas últimamente y he creado este video para informarles y advertirles para los que piensan venir para acá de lo que me pasó para que no les pase a ustedes bueno, este lo que pasa es que yo estaba viviendo en la ciudad de Langley y mi intención era mudarme a la ciudad de Surrey que está más pegado a Vancouver porque ahí está el SkyTrain y podía desplazarme a la ciudad de Vancouver con mayor facilidad porque allá en Vancouver están la mayoría de las escuelas de inglés realmente lo que a mí me interesa es tomar el curso de preparación para ya sea el IELTS o el CELPIP para mi residencia, esa era la intención inicial sin embargo, yo ya me sentía un poco presionado por salirme del cuarto donde yo estaba viviendo acá en Langley y fui a, a ver varias eh, opciones a, a Surrey y tomé la peor de todas las decisiones, la peor. Este, La casa era una casa chiquita, de muy mal aspecto, pero aparentemente se veía muy amable la, la, la señora. Tenía Realmente nunca supe su edad, pero se veía más joven que la que la otra señora con la que yo vivía ella tiene 60 años está Ma María pero la otra de ella de Surry que se veía un poco más joven este se llamaba Susi este aparentemente se veía amable bueno pues ella su objetivo era engañarme y pues estaba actuando para obtener el dinero entonces, este, yo de buena gente le di el, el depósito, los 250 dólares de depósito y 500 dólares por el cuarto. Entonces me instalé hace dos viernes, dejen ver aquí el calendario para ver exactamente la fecha en que me cambié. Sí, me cambié el primero de septiembre, el viernes primero de septiembre. Ese día fin de la mañana dejé mis cosas en el cuarto y ya me tuve que ir a trabajar porque entro a las tres y media de la tarde. Sin embargo me sentía preocupado porque no tenía llave de mi cuarto, cualquiera podía entrar a mi cuarto y pues me preocupaban mis cosas. Realmente lo que más me preocupa es este, mi pasaporte, mis papeles, mi permiso de trabajo. Entonces ese día no, no trabajé a gusto en mi, en mi trabajo, estuve incómodo, estuve nomás más pensativo. Hasta mis mismos compañeros de trabajo me preguntaban pues, que si me sentía bien, yo le dije, no, sí, todo bien, pero por dentro estaba súper preocupado. Ya fue cuando, me, ya cuando terminé de trabajar me desplacé a Surry y allá en Surrey, este mi primera impresión es que no estaba Susi. Había un montón de gente que no sabía quiénes eran, pero Susi no estaba ahí. Y pregunté por Susi, entonces ya le manda, eh, marcaron por teléfono, ya llega Susi con una botella de vodka en la mano, toda borracha, diciéndome quién eres tú. Yo le dije, Oye, pues soy Daniel, soy el Rubén, ya ni se acordaba de mí. Ah, sí, sí, cierto. Oye, Daniel, quiero hablar contigo, siéntate. Y así como una borracha, siéntate aquí, había un sillón afuera. Así de esos que, que recoge la gente de la calle. Entonces este, ya me dijo, oye, en estos momentos están usando tu cuarto, ¿qué te parece si te doy 10 dólares? Yo, pues bueno, está bien. Pero pues sí, imagínense en todo lo que pudo haber pasado. Afortunadamente no se robaron nada, pero pudieron haberlo hecho. Eh, no sé qué estaban haciendo en mi cuarto, sinceramente, nunca supe. Eh, posiblemente se estaban drogando, posiblemente estaban teniendo relaciones sexuales, no lo sé. Nunca lo supe. Ya cuando me instalé en mi cuarto, qué porquería de cuarto. No, no, no, qué qué, qué mala decisión tomé. La ventana no se podía abrir, me estaba ahogando literalmente, no podía respirar. Cuando cerraba la puerta no se podía respirar. Era un por, una porquería de lugar. De, literalmente una porquería, el, el closet tenía ropa de la señora no, no, no, por 500 dólares para mí fue una estafa, una auténtica estafa y tenía una tele de esas viejas, antiguas, el cuarto era muy pequeño y todavía la tele ocupaba más espacio y para, para acabarla el cuarto tenía una cama king size, o sea, no había espacio, nada más un pequeño pasillito para caminar y yo pues ahí sentado en la cama, les voy a compartir ahorita la foto, vean la, la foto, es increíble, me sentía todo decepcionado, aguitado, dije, bueno, voy a pasar el mes aquí, ni modo. Sin embargo, lo peor estaba por venir, este al día siguiente, el sábado, saqué unas cosas basura y le dije a la señora, oye, dónde puedo dejar la basura? Ah, déjala en la cocina. Pero la dejé temporalmente ahí porque iba a sacar otras cosas. De repente la señora me grita de una mala manera. Te dije que dejara las cosas en la cocina. Yo, ok, ok. Obviamente en inglés, ellas no hablan español. Y pues ese fue como el primer round. este Yo creo que ella cuando me gritaba, estaba bajo los efectos de la droga. Porque no encuentro otra explicación. Este... Y así pasaron muchas irregularidades ahí en esa casa, hasta que el martes de la semana pasada, efectivamente el 4 de septiembre, a las 8 de la mañana, ya yo ya no tenía sueño, como que yo ya presenté algo, me dice Susi oye Daniel, necesitamos hablar contigo. Y yo, pues qué he hecho malo, o sea, yo no he hecho nada malo. ¿Por qué me hablan así como que eh, eh, necesitamos hablar contigo como si yo fuera el problema? Y ya, oye, este, ahorita va a llegar la policía, va a llegar el landlord, o sea, el dueño de la casa, porque nos va a echar a todos. Yo, ¿cómo? Sí, nos va a echar a todos. Así es que empaca y vete. Así de de, de, de la noche a la mañana. Y yo le dije, oye, qué pasa con mi dinero? Porque yo, yo le había dado 500 dólares del de mes de renta por adelantado y 250 dólares de depósito. Y la, la señora me dijo, ah, me lo gasté todo. Así, quitada de la pena, como que valiéndole madre. Yo me quedé, puta madre, ¿qué voy a hacer? O sea, prácticamente quedé en la calle. Afortunadamente ahí estaba su mamá. Y su mamá estaba muy apenada por el comportamiento de su hijo, de su hija, perdón. Pues obviamente bajo la, la influencia de las drogas. Me dijo, ok, Daniel, yo te ayudo, yo, yo te voy a regresar eh, los 500 dólares, porque es lo que tengo ahorita en efectivo. Y los 250 dólares te los voy a dar en un cheque. Ya me da la dirección de la señora, la, la, la mamá. La mamá vive en Kelogna, se ve que es una señora, además, este mucho muchísimo mejor persona que esta Susy. Susy de a tiro es de lo peor que pude haber encontrado. De hecho... Susi era lesbiana porque me presentó a su novia que ahí vivía Y ella, tanto Susi y su novia se iban a quedar a vivir en la calle, así literal Tenía unas casitas de campaña y se iban a ir a la calle a vivir como homeless o como vagabundas Entonces yo me quedé así prácticamente en la calle sin saber qué hacer Todas mis cosas en menos de una hora yo ya estaba a las 9 de la mañana allá afuera sin, ya, en ese momento ya le había hablado por teléfono a un amigo que es mexicano de Sinaloa pero tiene aquí residiendo en Canadá desde hace 25 años para, a, para ver si me hacía el paro en regresarme a Langley sin embargo en ese momento la señora, la mamá de Susi que no recuerdo su nombre este me dijo yo te llevo a, a Langley, es lo menos que puedo hacer por ti entonces ya le habla por teléfono a mi amigo Felipe. Oye Felipe, ya, siempre ya no vengas. ¿Por qué? Yo te explico después. Y ya este, la mamá de Susy me llevó de regreso al Langley. Y me explicó pues que... Pues que no sabe qué hacer con su hija. Su hija ha hecho todo lo posible por ayudar a su hija. Pero su hija... Pues tiene problemas con las drogas. Y entonces este... Pues que estaba muy apenada por lo que había pasado. Este... También una de esas noches que estuve ahí, creo que nada más estuve cinco noches, este, había escuchado como que debía 36 mil dólares, imagínense. Y que ella estaba viviendo en ese lugar, en esa casa, de forma ilegal porque ya debía muchísimo dinero al landlord, entonces ya le habían dado avisos de que se salgan. Y pues prácticamente a mí me engañaron. O sea, me tumbaron mis 750 dólares. Quien me estaba pagando ese dinero era la mamá de Susy. Entonces, ¿cómo saber cuál es el lugar bueno, cuál es el malo? Pues es muy complicado saberlo. Realmente es muy, muy complicado. No, no lo puedes saber. Eh, porque a mí me dio buen aspecto al principio, pero pues no es suficiente. Yo creo que debí... Eh, notar, este, por ejemplo, que la casa estaba muy sucia Que la casa estaba muy, en muy mal estado Me daba muy mala vibra Bueno, ya me regresé al Langley Y me regresé con algunos compañeros mexicanos Ahí a los departamentos en la calle 204 Y pues me quedé ahí temporalmente Mientras encontraba otro nuevo lugar este, Ahí durmiendo con cuatro No, cinco personas, pero en la sala habíamos tres Entonces ya se imagina la roncadera, uno se echa un pedo A mí no me gusta vivir así, la verdad, no me gusta Por más que ahorres dinero, no me gusta yo prefiero mi propio espacio, pero bueno, hay mexicanos que aguantan todo eso por tratar de ahorrar más dinero y mandarlo a su país a, para pues, sus familias, gastar poquita renta aquí y mandar, yo que soy soltero, que no tengo esposa, que no tengo hijos pues puedo rentar un cuarto, pues no tengo esposa ni hijos y pues la parte yo quiero mi privacidad, o sea, si yo en Guadalajara tenía mi propio cuarto, ¿por qué no lo puedo tener aquí? ¿no, no lo creen amigos? pero bueno Resulta que el martes, no el miércoles de esta semana que pasó, para acabarla de chingar, este, fui a la librería a, ahí del Angli, al City Hall, o sea, enfrente de la policía, ahí puse mi bicicleta. Y me fui ahí porque allá había internet, estaba más tranquilo, no quería buscar apartamentos ni lugares eh, allá con los otros camaradas porque no me sentía muy cómodo ahí con las sábanas, las cobijas, las camas inflables, etcétera Por eso decidí irme a la librería por estar más tranquilo, aparte de que hay baño, etcétera Sin embargo, mi sorpresa que cuando salí de la librería, ya no, mi bici ya no estaba ahí y el candado lo habían trozado. Ahorita se los muestro. Miren, este era el candado, se ve que era de, pues, de buena calidad, vean, es, no, no es delgadito, sin embargo, esto fue lo que encontré, alguien lo trozó con unas pinzas, o sea, hicieron la maldad, yo, o sea, yo no entiendo cómo es posible que se robaron mi bici, la mayoría de la gente deja sus bicis ahí, a veces ni les ponen candado y ni se las llevan, y... Y a veces dejan el casco ahí y no se lo roban. ¿Por qué a mí sí? O sea, no mames. O sea, digo, ¿por qué me pasó esto a mí? La bicicleta ni siquiera era de, de, de las mejores ni la, de, de la mejor calidad. Era la más barata que encontré en Canadian Tire. Esa me costó 109 dólares, pero tenía más o menos un buen aspecto. Les muestro fotos aquí. Vean cómo se ve la bicicleta. ¿Cómo se veía? Ahí estoy en Burnaby. Y sí, pues me la chingaron, así, simplemente. En ese momento llamo a la policía, fueron ahí, eh, la librería tenía cámaras de seguridad que estaban grabando. Entonces la policía levantó el reporte, eh, el policía me dio su tarjeta, me dijo, mándame más fotos de la bicicleta para abrir una investigación. Y en eso está. Eh, Todas las calles aquí en, en Canadá tienen cámaras de seguridad, todos los semáforos. Entonces si sí, eh, ellos van a investigar este, quién se la robó, por qué calle se fue, etcétera. Si no logra recuperar la bicicleta no me importa, pues ya son 100 dólares, ni modo, me compraré otra. Pero creo que fue importante haber este, levantado el reporte haber denunciado porque si no estos cabrones los homeless que es un problema aquí es un cáncer de, de Canadá de aquí de Vancouver principalmente ya, ya tienen a la sociedad hasta la madre se drogan en la calle se cagan en la calle este, roban eh, por ejemplo aquí en Langley en la, eh, afuera del casino ahí vivían todos, ya los corrieron a todos les pusieron una cerca ese parquecito que había ahí tuvieron que poner una cerca para que no lleguen los hombres, pero ya nadie tiene acceso ahí por culpa de estos cabrones, por culpa de estos huevones la verdad porque me parece injusto que no nos quiera el gobierno de Canadá darnos más permisos de trabajo para traer a más mexicanos o más latinos Porque quieren darle prioridad a su gente, a las compañías nada más les autorizan el 10% Pero a estos huevones que les están dando la oportunidad no quieren trabajar, no quieren hacer nada Quieren que el gobierno los mantenga, se quieren drogar y quieren, aparte estar chingando a la gente, estar robando eh, como a mí me robaron, me robaron mi bicicleta. Debe, de, seguramente fue un homeless. No, no encuentro otra persona que haya hecho eso. Y pues bueno, eso fue lo que me pasó esta semana. Sin embargo, yo persistí, seguí firme, dije voy a seguir adelante, no me importa. Y afortunadamente encontré un cuarto. Este que están viendo aquí, vean. No es muy grande el lugar. Pero... Pues es lo que necesito. Es una casa muy bonita, es un townhouse. Eh, voy a ver si puedo mostrarles acá la calle. Para que vean cómo se ven las casas aquí. Los townhouses son muy bonitas. Vamos a ver. Miren. Lo que se alcanza a ver. No puedo grabar mucho, no quiero molestar a los vecinos. De que, oye, que me estás grabando, mi casa? Pero bueno, es, son casas muy bonitas y, y estoy pagando... Bueno, ya le di los 500 dólares y los 250 dólares de depósito por este cuarto. Y bueno, por fin apareció la luz después de la tormenta, después del gran huracán que me pasó esta semana. Pero sí, esto fue lo que me pasó. Este... Pues ¿Qué pueden hacer cuando se vengan a Canadá y busquen un, un alojamiento? Pues vean el lugar, si el lugar no les da confianza, si, si es un lugar sucio o desagradable, no lo tomen De preferencia pregúntenles al quien les quiere rentar a qué se dedica Porque si es una persona este, que no les quiere dar mucha información, no lo tomen Porque puede ser que sea una estafa esta persona que me está rentando aquí es farmacéutico, este, viaja a varios pa países y a muchas ciudades. De hecho, él se acaba de ir anoche a Toronto a una conferencia, fue lo que me explicó anoche. Ese tipo de personas sí pueden confiar, pero esta Susi que no tomé nada de información, no le pregunté ni a qué se dedicaba, nada. este, Pues fue la que me chingó. Este, y bueno, es una advertencia que les doy para los que se quieran venir para acá en futuros videos les voy a enseñar cómo buscar departamentos y casas aquí en Langley, perdón en, en, en Canadá Le, les va a ser de mucha utilidad porque de otra forma es muy complicado conseguir un lugar tienes que estar este, hablando por teléfono a los departamentos etc todo un rollo pero bueno, afortunadamente ya estoy mejor ya estoy en un cuarto ya, ya este, estable y de aquí para el real, ya estoy de regreso aquí en Langley y bueno, pues ni modo, tomaré el curso ya sea una universidad de aquí de Langley porque sí me queda bastante lejos Vancouver, son como dos horas de camino, entonces hacerlo diario la verdad no, no es viable para mí. Pero bueno, les mando un saludo a su amigo Daniel, adiós.